La marca Trooper a todos los interesados en el sector de la ferrotería o a los ferroteros y bueno a la gente que suele comprar algunas cosas para su hogar, para reparar o para remodelar o, o construir algo nuevo. Entonces vamos a presentarles opciones de productos y en este caso los de Truper que nos ofrece en febrero, a partir de febrero de este 2023. Que nos presentan los siguientes productos como son regaderas eléctricas de 16.5 centímetros con brazo para montaje estos son de la marca faucet y en, ahí hay en diferentes colores blanco gris azul y beige también tenemos en este lado la llave economizadora para lavabo que cuente con una palanca multidireccional con cierre automático para ahorro del agua. ¿Vale? Eh, estos productos para los amigos cerrateros encuentran eh, en la página 54 y 91 respectivamente de su catálogo. Bien. Ah, los, pesos, los precios de los productos no se los mostramos ya que ahí, según el lugar ah, cambia el precio. Eh, las manijas cilindro de latón, acabado negro de la marca Hermex también se nos acaban de, acaba de salir en este mes la cerradura tipo esfera, mecanismo cilíndrico, acabado negro la cerradura tipo oval, mecanismo cilíndrico, acabado negro las tres cerraduras son de la marca Hermex la cubeta plástica con un exprimidor con capacidad de 8 litros de la marca CleanTech El organizador es de 44 gavetas con 12 gavetas medianas y 32 pequeñas o chicas, como le llaman aquí. Aquí pueden ver sus dimensiones, pueden pausar el video para que vean las respectivas dimensiones. Y si les interesa, se pueden incluir también a la pared. Entonces trae ranuras en la parte de atrás. Eh, anclas curvas para nivelación de azulejos bueno aquí pueden ver el producto una imagen de lo que sería el producto aquí más tenemos la báscula digital de precisión capacidad 3 kg recargable eh, la báscula digital de precisión con capacidad 500, 500 gramos entonces ambas traen pilas AAA por si ocupan este tipo de material Pueden adquirirlo a partir de ahora. Báscula con, con tazón para cocina, capacidad 5 kilogramos. Igual con su pila tri con dos pilas triple A. incluidas. báscula electrónica colgante, capacidad 500 kilogramos. <coughs> incluye un control remoto. Entonces, flexómetro de 5 metros, cinta negra de 19 milímetros de 3 cuartos es resistente a impactos y trae la graduación clásica la horizontal y la vertical para medir alturas el flexómetro gripper en display box resistente a impactos ahora se nos presenta viene en esta nueva presentación en 8 metros 5 y medio 5 metros y 3 metros tenemos motobomba con motor a gasolina, 15 caballos de potencia o para diámetro de 4 pulgadas un flujo máximo de 1.600 litros por minuto Las brocas para concreto milimétricas de la marca Trooper en diferente, para diferentes diámetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 8, 10, 13, 16, 19, 22 y 25 milímetros también la otra opción, bueno, otro tipo de broca para el roto martillo SDS Plus, el juego de 5 brocas SDS Plus con sus diferentes medidas, todas, todo el juego, en medidas de 6 pulgadas, 3 de 16, 1 cuarto, 5 de 3 octavos y media pulgada. Y también en este mes salen las refacciones para clavadora neumática y máquinas portátiles como roto martillo para cierre circular sierra caladora lijas orbitales y bueno también llegan las mangueras para jardín de media pulgada súper reforzada de cuatro capas en presentación de 30 metros con conexiones metálicas estas nuevas conexiones que nos presentó trupper pueden aplicar aquí en las imágenes unas conexiones robustas eh, rejilla escurridora para rodillos para que lo coloquen en su cubeta con capacidad de 20 litros ahí entra fácilmente y sí, para que no estén tirando tanta pintura pinza de extensión de 12 pulgadas y 8 pulgadas con for Grip Super Expert Entonces, más pinzas la prensa de ajusta rápido y la prensa de ajusta rápido pero en uso rudo Se pueden diferenciar por el color la de uso rudo viene en este caso más negra bueno vienen en diferentes Voy a pasar el siguiente ¿no? este producto. vienen en... en un largo máximo de 1 metro con 12 centímetros 97 centímetros 97 centímetros eh, el otro igual 1 metro con 12 centímetros 95 centímetros, 39 centímetros y 64 centímetros Manguera cuata reforzada para oxiaceite aceite de 4.5 metros de la marca Pretul. Camisas para caballero, talla XXXG Esos logotipos bordados Esto más que nada es para nuestros amigos pero si a ustedes les gusta y parece buena la camisa también la puede adquirir con su ferretero de confianza el exhibidor de piso para lámparas de la marca VOLTEC página 685 ahora el número de página también si tienen el catálogo ahí pueden ver ya los precios finales al público Extensión de uso rudo aterrizadas calibre 12, en presentación de 4, 6, 10, 15, 20 y 30 metros. El luminario decorativo de LED de sobreponer tipo plafón metálico, Voltec Masi, con potencia de 18 watts, 22, que tienen un flujo luminoso de 1100W. Lúmenes y 1400 lúmenes, respectivamente. Luminario suburbano solar de LED con sensor de luz y movimiento Voltec Light. La línea Voltec light Trae su control remote y un soporte de ajuste. Entonces. Pero vienen diferentes flujos luminosos, es decir, la misma lámpara te puede dar diferentes tipos de flujos luminosos según la configures. Aquí viene el, el ángulo de distancia de detección 120 grados, un máximo de 10 metros. porte de acero para ajustar el luminario, pues ahí lo puedes ajustar. Es, recuerden que es solar, entonces ya no más necesitan colocarla y ya olvídense de los cables configuración de 60% 3000 lúmenes 80% 3800 lúmenes 100% 4500 lúmenes son pentes que nos dan gran luminosidad en, en nuestras calles ahora el soporte de soporte ajuste bueno en este caso ya no trae control que tengo uno que es de 15 watts y 8 watts 1900 lúmenes 900 lúmenes respectivamente y la de brazo brazo fijo con 4 watts de consumo 650 lúmenes ya con esto estamos finalizando el catálogo perdón eh, los nuevos productos de la marca super que lanzan este mes en febrero de 2023 más en general, 50 metros de la marca truper en diferentes medidas. Media o 13 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, 38 y 50 milímetros. Mangos de reposición de fibra de vidrio para acabadores. Y los barros octagonales mango de fibra de vidrio de la marca Cobalt. Bien amigos, pues esto es todo el catálogo que nos ofrece este mes la marca truper pues, suscríbanse a este canal y vamos a tener vamos a ver más videos de los productos y también podemos ver explorar algunas peticiones que tengan respecto a la carretería pueden visitar nuestro canal para ver los productos que les podemos mostrar o enseñar cómo se utilizan porque a veces tenemos los productos que son muy fáciles de usar pero a veces por no conocer cómo se utilizan no los utilizamos adecuadamente o simplemente no los queremos adquirir hay muchas herramientas que nos pueden facilitar el trabajo pero es cuestión de conocer, de observar, preguntar preguntar cómo se utilizan o simplemente cómo se aplica, cuál es el, el método que a veces ya hasta que lo instalamos, lo agregamos entonces nos damos cuenta que estábamos equivocados entonces suscríbanse al canal y si quieren más videos, aquí estamos para sus peticiones, pueden darle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.